A ver, un ocurre con la televisión de la sala? ¿Jamie no se va a arreglar? ¿Ah? ¿Jamie no se va arreglar? ¿Jamie? Jamie, toda la, o sea, la cabrería, él no tiene ninguna. ¿Qué cable tú dices? ¿Qué cable de le arrancó todo. ¿Qué los cabre de qué? Los de los que van a la caja que Juni compró. Los que van a la televisión, los que van a la a la bocina, todo, todo, toda la cablería. Me